Um, me voy a hacer una, una vacuna, o sea, no una vacuna, una inyección Así que estoy contenta, no sé por qué, porque tengo mucho tiempo sin inyectarme Así que estoy como que emocionada porque va a ser como que mi primera vez en tanto tiempo <ríe> y, y bueno, después le cuento por qué me voy a inyectar No sé si podré grabar cuando vaya allá Podré grabar el lugar, así que le voy a mostrar cuál es el lugar donde fui El lugar queda muy cerca, queda como cinco... Como dos kilómetros más o menos de mi casa o un kilómetro, no sé. Así que vamos a ver. Ay. Ay oh my goodness. Creo que estoy tarde nuevamente. Siempre estoy tarde. Siempre estoy tarde. No entiendo. por qué se lo hago bien. Ay, qué... Ay, no. Ay, no grabé nada. Oye, no grabé nada. Nada, nada, nada. Chicos, está, en... está lloviendo. El lugar queda, gracias que a Dios, cerca, así que puedo llegar a tiempo. Ay, estoy cansada porque me puse a correr, pero tengo que correr un poco más. Tengo, ay, me estoy cansando. Ahora vengo yo todo empapada. Oigan chicos, ya, ya me inyectaron y la verdad que estaba sudando de tanto correr, hasta me estaba preocupando si estaba si estaba oliendo mal Porque no sé, sentía que yo huelía mal, que tenía grajo Allá en República Dominicana decimos que es grajo, así lo llamamos, grajo, porque es como... Como ajo, <ríe> huele como <a> ajo, <ríe> creo que sí por eso que le llaman así. No sé, pero me inyectaron aquí. Pueden ver, no sé si lo pueden ver. Ahí está, ¿Sí? Pueden, la verdad no me dolió. O sea, antes yo así un poquito así, como que... pero ya cuando uno va creciendo, parece que no, no o sea, no es nada. Está cerrado. Um, no me gustaría llevarme esta Me llevo esta, esta. Oh, sorry No, ¿para qué se pone atrás de mí? ¿Sí? Bueno, chicos, ya entré Bueno, ahora voy a Comprar algunas cositas sin planear que voy a comprar, vine aquí. Mira mis ojos como están de hinchados aquí abajo, o sea, fatal. Pero la verdad quiero, quiero comprarme esta porque esta tiene mucho más... Sí. Mira, mira cómo yo lo cuento. Esta cuesta 3 euros y esta cuesta 4 euros, o sea, y mira esta miniatura. O sea, compárenlo. O sea, imagínate, 3 euros y 4 euros. Claro, uno lo compra. Bueno, chicos, ahora voy a comprar fruta. Sí, porque no tengo nada de fruta en la negra. Solo tengo un pedazo de manzana y listo. Un pedacito de manzana. Las personas que no quieren cocinar, esto es perfecto para ustedes. Mira, o sea, sushi, aquí hay pizza, o sea, no se pierden de nada. Y aquí, mucho mejor, tienen que ver allá. Aquí venden pan, pizza, o sea, ya preparado y todo para que lo puedan calentar y comérselo bien rico. Aquí está um, sándwich y wrap. Mira, esos son los wrap, wrap. No sé si lo digo bien. Esta es la manzana más barata que hay aquí en el mercado. Es $2.89, solamente un par de centavos de diferencia. No hay mucha. Chicos, prefiero comprar um, manzana, no manzana, digo, uh, banana. Sí, prefiero comprar banana porque es más barata Y, y también como Puedo comer más <risa> Así que voy a comprar banana A ver A ver, yo creo que este es más amarilla Sí, yo creo que sí Espero Ay, Está como que dura Ay no, todas están como que un poquito verde. Ah, espérate, ¿esto? Sí, esta sí como que sí. Ok, me llevo a esta Chicos, tengo una chaqueta así de grande. Me estorba. Ahora vamos a ver qué más puedo comprar. O debería comprar o necesito comprar. Mejor dicho. Las papas aquí es muy cara. Es muy caro para una cosita tan pequeña. En algunos lugares tú encuentras papas de 4 euros. Pero un sacote así de grande. Un saco así de grande. Esto es demasiado pequeño. Yo hallé. Y bueno, es más barato que la otra porque la otra era 4 euros. Pero bueno, no importa. Voy a calcular todo para ver cuánto me costó todo. Ah, esto tengo que pesarlo. Vamos a pesarlo. Mira lo caro que están las sandías. O sea, una cosita así de pequeña, ¿cuánto de oro? ¡4 euros! O sea, ¿te matan? Estas son mis salsas favoritas porque tiene diferentes salsas adentro. Barbecue, tienen tú sabes aquí lo, tú lo puedes leer también cocktail conoflow carry porque tú sabes ya, esto es la parte exclusiva de esta de todo este mercado o sea aquí venden todo lo que es productos que vienen de lugares calientes o de china o lo, otros lugares que productos que tú no lo encuentras fácil así que por eso digo que esta es la parte exclusiva de todo este mercado Ok, ya me tengo que ir porque tengo una.. <risa> tengo una prueba chicos. Tengo una prueba de matemática y estoy aquí perdiendo el tiempo. My goodness, espero que no estoy tarde. Ok, aquí. Ah, la banana. Okay, le damos a la banana. Ya le dimos la banana, ok. Entonces le damos bon. Pon. Ok. ¿No? ¿Qué onda? Ok eh, Mira chicos, esto es lo que yo Yo no me daba cuenta O sea, esto es lo que normalmente Debería pagar, pero me quitaron Un poquito más Y después me vine a dar cuenta de por qué Te quitan un poco dinero extra O sea, un par de centavos extras Es porque necesitan Ese dinero para Invent invertir en su compañía y también para tener ganancias así que por eso que quitan un poquito de dinero bueno, sí chicos, eso lo aprendí en mi escuela el estudio que estoy haciendo que es de administración administración financiero, ahí me enseñan todas esas cosas y para poder manejar una empresa y la verdad que me encanta me está encantando, estoy siendo muy sabia no sé si lo expliqué muy bien porque la verdad no soy muy buena en explicar. Si se dieron cuenta. Así que a limpiar la cámara porque la cámara estaba sucia. Me dijeron que para grabar tengo que asegurarme de que la cámara esté limpia. Espero que les gustó y que lo pasaron bien conmigo. Um, este es el, la verdad que es el vlog creo que el número 5. O 5, espero o 6, ya perdí la cuenta espero que te guste este vlog y nos vemos a la próxima